la incorporación del tronco es un ejercicio que implique la elevación del cuerpo mediante una movilización de la pelvis a través del eje de las caderas así como una flexión lumbar todo ello activa de manera importante a los flexores de cadera lo que aumentará el nivel de estrés que genera el ejercicio si los pies están sujetos estamos dando mayor capacidad a los flexores de cadera ...para activarse con más intensidad... ...ya que al fijar los miembros inferiores... ...la musculatura tiene mayor capacidad para activarse. Si bien la incorporación del tronco... ...no es un buen ejercicio para el trabajo abdominal... ...no es lo mismo realizarlo con la columna vertebral más alineada... Que respecto a ejecutarlo con la columna flexionada en este segundo caso el ejercicio genera aún más carga en las articulaciones intervertebrales Hay muchas formas de realizar la incorporación del tronco en función del rango de movimiento utilizado y la posición de la espalda. De un modo u otro, estamos ante un ejercicio que genera grandes cargas en la columna vertebral y que será problemático para muchas personas. Existen máquinas que permiten realizar el mismo movimiento que una incorporación realizada en suelo o en banco, pudiendo modificar la intensidad añadiendo peso. Se si haga en el suelo, en banco o en máquina, una incorporación sigue siendo un ejercicio problemático. Una opción al usar esta máquina es intentar limitar el movimiento de flexión a la columna vertebral torácica, reduciendo mucho el rango de movimiento. No obstante, sería mejor hacer otros ejercicios. Otra forma común de realizar estos ejercicios es colocados de rodillas en el suelo, utilizando una polea. Aunque cambiemos la posición, seguimos realizando una incorporación del tronco, ya que usamos un patrón de flexión pélvica y lumbar, tal y como ocurre cuando se realiza este ejercicio en un banco o en el suelo. Una opción para mejorar la ejecución de este ejercicio es limitar el movimiento de flexión del tronco, intentando localizar el mismo en la región torácica, ya que los abdominales son flexores intervertebrales torácicos. Recordemos que los abdominales no son flexores lumbares ni flexores de cadera, eso lo hacen otros músculos, como por ejemplo el psoas y el ilíaco. Cuando realizamos el ejercicio de este modo volvemos a plantear un movimiento de incorporación pero en este caso la carga está influida por la tracción de la polea en función del peso que hayamos seleccionado ya que el tronco no se mueve en contra de la fuerza de la gravedad. Cuanto mayor sea el peso y más se flexione la columna vertebral lumbar mayor será el estrés en las estructuras implicadas en el movimiento.